Mira la peñita, qué relajada por ahí, mira qué vistas por aquí. Ay, ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Hemos salido a correr y a desestresar 20 kilometrillos. ¿Qué te parece? Las Vistacas y después de salir a correr nos vamos una semana de rodaje a perseguir. Uno, a Carlos Coloma, medallista olímpico y dos a sus secuaces y futuros medallistas olímpicos Rocío Del Alba y David Valero del BH Templo Cafés que se van una semana a entrenar en altura a Nava Cerrada y a Sierra Nevada Pero antes, coño, lo habréis visto en el titulín que tenemos el sorteo de un iPhone 12 desde el que estamos grabando ahora mismo y para el que damos el ganador el día 30 de junio en 10 días para participar solo hay que hacer dos cosas pero hay que hacer las dos gratis y muy sencillas la primera dejad un comentario aquí abajo de para qué aventura locura reto viaje empotración lo que sea para qué queréis este iphone 12 primera cosa y en menos de un minuto os cuento la segunda mira tú qué vistas vamos para allá, seguir corriendo y ahora os cuento la otra Dejad el comentario ya Ya estamos en casa, duchadito ya y limpio. dicho lo cual, segunda cosa que tenéis que hacer para llevaros el iPhone 12 y si no, no os lo llevaréis Ahí está mi set de Twitcher, Twitcher San Juan. Tres o cuatro días a la semana, cada noche hay Twitch. Entonces, para participar en el sorteo del iPhone 12 que va a tener lugar el día 30 de junio, hay que darle a seguir a mi canal de Twitch. Link aquí abajo. Con, la... con las manos en la maza Hostia, pero si no hace falta regar Que esto crece solo Esto es pura vida Ah, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad Bueno, hay que regar porque imagínate que no crece el campo Pues venga, listos los primeros 700 kilómetros de coche Barcelona, Madrid Madrid, cerrada, Entreno de Rossi por la mañana Y venga, nos vamos a grabar la entrevista para el documental Y luego... Salidita en bici con Colo y con Roci dinamico. Bueno, vamos para allá. Locos, aquí esto nos separa. Uh, puerto de Navacerrada. ¿Qué os parece aquí? Unas escalerillas a 2000 metrillos. Uh, ya os digo yo, eh, salidita a entrenar un día. 20 kilómetros a 2000 metros y te cunde como correr una ultra. 9 de la mañana, aquí haciendo los deberes tú. Esto no se para, a la de tres, a la de dos y a la de uno. Mira tú, qué pedazo de vistas me voy a la Cruz Roja antes de que me dé un infarto. Venga, vamos a seguir grabando, que no nos da la vida, Cuidado, eh. Cuidado, eh. No falles, brother. Coge freno a mano. Espera que te grabo. Espera, espera. No falles porque... Espera, espera, espera, espera, espera. Espera, eh. Igual empujáis. Espera que estás en aire, eh. Primera y acelera a fondo, eh. Eso, a fondo. Madre mía, esto es para meter en documental. ¡Esto tenías que he metido! ¡Preparadísimo! ¡Y viene muy fresco, Ay, muy, fresquito. muy fresquito! ¡Moviendo incluso el tobillo! <risa> ¡Listo, fresco! Vamos, ¡Don hostias. José Luis Arce! Arce. Arce Espera, ¿eh, que me voy a poner la mascarita. Una cabarana pequeñita. A ver, ¿pero esto es un equipo? ¿Y, ¿O tú eres el cocinero y tú no eras el manager tú? Venga, venga, chaval, venga, y prepara café. ¿No, era... <risa> ¿No eras el manager tú? ¿O, a... o eras broma todo? Todo un montaje. Era... <risa> todo un montaje. ¿O, o será... no serás tú el manager? El que está ahí de... El manager, el manager. A ver, el de, lo... el de los pelos ahí de fondo, ¿no serás tú el manager? <risa> sí que creo que eres el manager, porque eres el que tiene la mejor cama. <risa> Hostia, el manager, tú. ¡La madre que lo parió! Manager, ¿qué nos espera el día de hoy? No sé, hoy esto pinta medalla, ¿eh? Esto, p... <risa> esto pinta medalla seguro, ¿eh? Ya te digo. Como que dan bastantes lluvias. Ah, vale, vale. Bueno. La cama del San Juan. Bueno, que te diga el... La... Es que en Río flipaba, no, la, la semana vida. de río, tío, me estaba en la habitación, me ponía a ver un vídeo tío, y me ponía a llorar. Entrando y un día me dijo, ¿qué te pasa? Y yo estaba llorando, tío. <risa> no sé qué me pasa, macho, que me emocionaba y era una emoción.. Era algo tan, tan, tan, tan. Y de. Al final son ¿Qué muchos... que visualizabas, o qué. Muchos sentimientos los que.. los que vives eh, ahí, tío. Luego después de la medalla. Yo a mí nunca se me ha olvidado en el barco. Que estábamos llorando, pero tela, ¿eh? De la, de la emoción, pero que tienes los ojos ahora. ahora sí, eh. no, es que, que, que cada vez que hablo con él me pasa igual. Aquí, aquí andamos, loco. Corriendo un poquito por Sierra Nevada, para allá arriba tenemos el veleta. Yo estos días no sé cómo hacemos. Seis horas conduciendo, después seis horas grabando, luego seis horas editando, eso ya son 18, más una horita entrenando 19. Cuándo nos da para comer y para dormir o es pues que somos vampiros o tenemos días de más horas pues será esto digo yo venga vamos para allá que no se nos olvide vivir un poco de vez en cuando también Uy, a 2.500 metros que no puedo ni hablar y correr y grabar al mismo tiempo Guapas por delante, aquí a 3000 metrillos, Sierra Nevada. Aquí está el driver y ahí está el Lucky. Luquita, ¿cómo van esos planillos? ¿Bien o qué? Venga, ¿y esos corredores qué tal? ¿Les vamos a llevar a los juegos o no, o no llegan a los juegos? No, poco, parece que voy a ir yo por ahí. Oye, ¿y apruebas al driver o no apruebas al driver? Me cago en 10. Bueno, mira, gente del vídeo, dejad el comentario aquí abajo, que para el próximo vídeo nos hará falta un driver, que el San Juan está en prácticas y estamos ahí justillos. Venga, mirad qué pedazo de planillos que nos está sacando Luquita en altura. de alguna manera. Ponemos un truco. Esto luego, luego, luego le viene cargo a por otro. Cada vez que yo no te hago una toalla. <risa> ¿En ¿Los colonos serás será con diferencia el más armario y El más alto. Eh, hay un canadiense como que mide como yo. O a lo mejor un poco más, ¿eh? Sí. Que también camina muy bien. Sueñas con los no soñar, entraría en tu luz con una canción sencilla. Tres notas y una bandera, tan blanca como el corazón, que da de tu cuerpo de niña. Bueno, locos, 3.000 kilómetros en cuatro días. Venimos de 3.000 metros de altura, llegamos a tierras valencianas a nivel del mar, reventaos. O sea, yo ya no sé a dónde tengo Luquita, estará por ahí grabando a Coloma. Eh, la verdad es que estamos sacando un docu brutal. Os dejo el link aquí abajo. A cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. Bueno, temazo de Dorian. Eh, os dejo el link aquí abajo a los docus. De momento llevamos cinco capítulos ya eh, de la retirada de Coloma yendo a los Juegos Olímpicos, acompañando después de su medalla olímpica a Rocío y a Valero para que ellos lo consigan con el BH Templo Cafés. Entonces, documental brutal. Y ahora, ya después de haber grabado a Rocío, después de haber grabado a Valero, después de haber grabado al equipo, nos vamos para Altea, que ahí tiene un velero colo. Que dice que nos vamos a navegar, que ahí. Viene el momento de grabar, uno de los momentos más guapos de la documental. Vamos ya a cualquier otra parte... ¿Qué te parece, loco? Ahí tenemos al jabalí, aquí está la cama... Mira, mira, duermo, duermo con los guiones del documental, ¿sabes? O sea, duermo aquí con, con los guiones que sueño ya, sueño películas. Entonces, aquí hemos dormido y espérate... Chst, ¿eh? A ver, ¿eh? ábrete, ábrete, Manolo, venga. Que ya es de día y nos vamos a navegar. Si sí, a mí, cuando me acababa de romper el brazo, estuve dos años de operaciones, otras operaciones que no sabían si podría ni tan siquiera volver a ir en bici, eh, arruinado, que con mi mujer literalmente estábamos contando monedas para llegar a final de mes. Me dicen que dos años después no solo vuelvo, no solo estoy a tope, sino que gano la medalla olímpica. Hostia, no sé si me lo creo, eh. Mm. Ahí, cualquier imagen que a ti te venga, nos sirve. Sí, si cuando me rompí el hombro en 2013, después de un año entero de operaciones y de muchos problemas económicos, me hubiesen dicho que dos años después hubiese ganado una medalla olímpica, hubiese sido muy difícil de creer. Eso es el hambre. Cuando sabes que te lo juegas todo, una carrera de un día durante una hora y 34, Has trabajado muchos años y vienes del infierno, sabes que no puedes fallar y que esa hora de 34 va a cambiar tu vida y la de tu familia, eso es el hambre. ¡Dios, que te como! ¡Vamos! <risa> ¡Me cago en Dios! ¡Eh, de puta madre, ¿eh? de puta madre! Aquí tenemos un documental que Vamos a acabar con el vómito, me cago en Dios.